Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea, donde estáis en el mundo, que estáis bien. Hoy es el 21 de agosto de, mil, de 2020 y hemos llegado al capítulo 8 del libro Diseñando el Futuro, escrito por Jack Fresco. Y como es un, solo, es un capítulo relativamente corto, he sugerido que una sola persona lo lee. ¿Tengo voluntario o lo hago yo? ¿Te ¿Le la mano? Yo ya lo leo. Jay, ¿te estoy viendo con la cabeza que sí? Venga, Jay nos va a leer el capítulo 8. No, no, Victor dijo que lo va a leer, él me dormir. <risa> y él no ha, no ha leído en, en semanas anteriores, entonces le voy a dar la oportunidad a Victor. A ver, que no entendí. ¿Jay lo vas a leer tú? No, no, Víctor fue quien se ofreció primero. Antes ah, de que ok, me... Listo, venga, adelante. Pero no sé si, se, si puedes quitártela más. Estás en tu casa, ¿no? Sí, pero es que como salí de viaje, estoy usando cubrebocas durante unos días. Ah, ok. En mi casa. Ok, okay. okay. vale. Pues venga, adelante. Bueno, dice. ¿Sí me oyen? sí. Sí. Muy bien, dice, capítulo 8, el miedo a las máquinas, la revolución de las máquinas. Muchas personas temen una revolución o emancipación de las máquinas, pero nunca ha existido un solo acto o plan de las máquinas para lastimar a alguien. Lamentablemente no puede decirse lo mismo de los seres humanos. Los seres humanos, no la, las máquinas han utilizado armas biológicas y misiles para destruir incluso los accidentes de automóviles, y aviones son causados principalmente por errores humanos y no por fallas mecánicas. ¿Y se entiende mi voz a pesar del cubrebocas? Sí, sí. tal vez si lees un pelín más despacio, porque no sé cómo se va a grabar. Yo te escucho bien, pero piensa por la grabación. Si puedes leer un ah. poquito más, más despacio. ¿Empiezo otra vez? No, no, no, no, perfecto. Bueno, dice, muchas personas temen a la rápida evolución tecnológica y sobre todo a que las máquinas automatizadas y cibernéticas reemplacen a los seres humanos. Para ser justos, algunos de estos temores están justificados en un sistema monetario como el actual, donde el rápido aumento en la tecnología de producción implica desempleo. Algunos desconfían de una sociedad computarizada y temen los posibles fallos de las máquinas. Les preocupa que la tecnología nos transforme en máquinas y nos conduzca hacia la uniformidad resultando en la pérdida de la individualidad, la libertad de elección y la intimidad. En defensa de las máquinas, no hay evidencia de que las máquinas hayan actuado en contra de los seres humanos por su propia iniciativa, salvo en historias de ciencia ficción. Son los seres humanos quienes programan las máquinas y dirigen su uso, no es a las máquinas a las que hay que temer sino al abuso y uso malintencionado que los seres humanos hacen de ellas. Es este abuso lo que realmente amenaza a la humanidad. No hay que olvidar que el bombardeo de ciudades, el uso de armas biológicas, las cárceles, los campos de concentración y las cámaras de tortura han sido administrados y operados por seres humanos, no por máquinas. Incluso las armas atómicas y los misiles teledirigidos fueron construidos y operados por personas ha sido el ser humano quien ha contaminado el medio ambiente, el aire, océanos y ríos, el abuso y el tráfico de drogas nocivas, la distorsión de la verdad, el fanatismo y el odio racial son todas consecuencias de sistemas imperfectos hechos por el hombre y son falsos adoctrinamientos. Difícilmente podrán ser características atribuibles a máquinas. Las máquinas no son el peligro, nosotros somos el peligro. Mientras no asumamos la responsabilidad de nuestra relación con nuestros congéneres y la inteligente gestión de los recursos de nuestro planeta, constituimos el mayor peligro para la Tierra. Si alguna vez ocurre un conflicto entre personas y máquinas, ya sabemos quién va a iniciarlo. La ciencia y la tecnología no crean ninguno de nuestros problemas. Nuestros problemas surgen del abuso humano sobre otras personas, sobre el medio ambiente o sobre la tecnología. En una, en una civilización más humanitaria, las máquinas son usadas para acortar la jornada laboral, aumentar la disponibilidad de bienes y servicios y alargar, alargar el periodo de vacaciones. La nueva tecnología sería usada para aumentar los estándares de vida de todos. De esta manera, el aumento de la tecnología y la maquinaria serviría para beneficiar a todas las personas. Muy bien. Gracias, Víctor. A ver, yo siempre soy la primera en decir algo, pero hoy no digo nada. A ver, ¿quién, quién, quién diga de, quién quiere decir algo sobre la, este capítulo para empezar? No decir, la... no? Justo al mismo tiempo. No, sigue, Víctor, sigue. ¿Qué sacas tú del, del capítulo, Víctor? ¿Qué te dice a ti? A mí, pues, pues sí, que como también lo mencionó, no me acuerdo si ya o Roxanne, esas películas donde las máquinas nos dominan solamente son la versión hollywoodense del futuro. Sí. Y efectivamente es una pregunta que me han hecho cuando platico del Proyecto Venus con otras personas, que las máquinas, se, si se controlan, las máquinas se van a ir contra las personas. Y pues, para empezar, les, les menciono lo que ya les dije, pero aparte… ¿Se ha congelado? ¡Ay, me he congelado yo! No. ¿Te este, oyen? Sí, congelaste? es que te congelaste. Y luego vi que ya estaba tan quietita que pensé que estaba congelado y que yo también estaba congelado. Pero ya estaba moviendo. Víctor, sí, muy bien. Sigue, sigue lo que decías. Ahora sí se congeló. <risa> Me encanta cuando pasan estas cosas. La tecnología tiene sus desventajas cuando es imperfecta. Cuando sí, tiene muchas ventajas. Hace 20 años o 10 años no hubiéramos podido hacer todo esto. Sí. Pero cuando miran atrás a ver la gente que empezara en el EBR y, y mirarán estos vídeos de Skype y dirán ay qué tecnología más primitiva que tenía. Sí, en el futuro van a ser hologramas entre no sí, este. Qué bonito sería tener aquí un círculo de, de gente por holograma y sentirte parte de, de ello. Se cayó, Víctor. Sí, se cayó. O se habrá decidido salir para volver a entrar. Hombre, cuando se congela, nuevamente después caes. Bueno, ¿tú qué vas a decir sobre el capítulo? A ver, pues... Mmm, lo mismo que Víctor, que creo que los, los miedos que tenemos hacia la tecnología son infundados y... Y es porque nos han enseñado a través de películas que son una amenaza para, para la existencia de, de todos Y porque son, son regularmente situaciones apocalípticas que nos presentan con las máquinas, como el exterminador, Terminator. Y, y películas así que, que solo de verdad dan miedo, dan miedo a veces, porque... Según he visto charlas de gente que habla de inteligencia artificial, sería muy probable que un día, qué sé yo, alguien tenga que programar una máquina para que se comporte de esa manera. Pero es la programación, en realidad, lo que va a contar. Cuando la inteligencia artificial sea tan avanzada que pueda tomar decisiones. Entonces, como dice Jack en el libro, va a depender del ser humano. El ser humano es quien causa la, la, la, las cosas negativas a través de las máquinas, no son las máquinas. Y así nos demuestra la historia, entonces hay que, hay que enfocarse en lo bueno que podrían hacer las máquinas. Por ejemplo, ahorita estaba pensando en, en que se utiliza el reconocimiento facial en, en países con dictaduras o, o regímenes que son autócratas, y las usan para, para identificar a sus uh, oponentes políticos. Entonces, para tenerlos identificados, eh, me parece que en China es muy popular, esto y, y por la gran cantidad de población que hay ahí, entonces, para el gobierno chino, me, me imagino que es una buena técnica tener identificados a sus opositores. Sí. Entonces, pero me imagino las aplicaciones que podría tener, qué sé yo, identificar a las personas por uh, y clasificarlos por la propensidad a tener ciertas enfermedades para localizarlas a tiempo qué sé yo un rastreo genético de, de enfermedades no las aplicaciones para para para que sean algo positivo son son interminables sí. igual es que, igual que para las cosas malas entonces creo que ese va a ser un un un, un, un momento en que tengamos que elegir entre dos caminos ¿no? o empeoramos todo, o hacemos que trabajen para, nuestra, para nuestro edificio. Claro. La, las... las máquinas no, no tienen ambición, no tienen no. sentido de, verga, de venganza tampoco. No van a decir, estos humanos que nos han tenido esclavizados, vamos a, a levantarnos y... No, no van a hacerlo. Es, es como lo programamos. Claro, hoy en día... Es como que quieren crear un, una réplica humana, ¿no? Quieren ser Dios. Están jugando a Dios algunos, yo creo. Sí. Conscientemente o no conscientemente, pero están jugando un poquito a, a querer ser Dios y crear una vida, ¿no? Pero en una economía basada en recursos, la idea no entraría en la cabeza de un científico a hacer semejante cosa. Es, es como tú dices, para el bien de la gente. Un simple GPS que la gente está temiendo un chip no, no se nota un chip puede ser en una pulsera, puede ser en un pendiente que tenga tu información médica que tenga una forma de localizarte, si desaparece suponte que eres un montañero de estos y, y te pierdes por el camino, con el GPS te pueden encontrar y te salva la vida, o sea hay una avalancha porque la gente hará estos deportes y podrán disfrutar de la naturaleza y puede haber un montón de otras maneras de que alguien desaparezca de, por accidente, lo que sea, entonces un GPS puede ayudar mucho. Eh, pero claro, el, el tema que tú comentaste, los chinos, pues lo están llevando a un extremo muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Esto sería, um, uh, ¿cómo se llama? El, ya que utilizo una palabra inaceptable, no, pero algo, algo parecido, a ¿no? uh, Eso, que, que controlar y, y mirar a la gente por persona, individualmente así, por espiales, ¿no? Es la mentalidad de hoy que hay que tener. Pues sí. Entonces, te iba a decir, ahora que mencionas eso de, de que alguien pueda necesitar ayuda en un lugar remoto, en las montañas, o qué sé yo, pues estaba viendo los, los robots que, que pueden saltar, que pueden llevar carga, que los hace Boston Dynamics, que es... que sí. se me parece que... Hace, hace saltos, hace vueltas también, ¿no? Es increíble. Claro, ¿no? Sí. Puede transportar puede llevar carga a uno, hay unos que desactivan bombas que pueden rescatar en misiones de rescate. Entonces, imagínate, ya existen los robots con la capacidad uh, motora de, de, para moverse y todo, pero que tengan inteligencia artificial para que acudieran a la llamada de socorro de alguien que un humano no podría, no podría ir. Entonces, esa sería una... una una aplicación interesante de, de la inteligencia artificial. Un edificio en llamas. Claro, puede entrar un robot y apagarlo y ah. identificar vida con Exacto. sensores. Con sensores, no tardo ni hay vida sacarlos las personas. O, Lo o que... me, imagino, me imagino también uh, cuando se trate de limpiar los océanos, pero limpiarlos hasta, hasta limpiarlos completamente. Me imagino que se podrían crear robots que, que también tengan sensores y. Y detecten plástico y lo recojan. ¿Qué sé yo? Sí. Sí, sería, sería muy sí, interesante. Es, esto del plástico es muy importante porque están eh, de, eh, detectando microplásticas en, en todo. Claro. En, todo en, absolut, en nosotros, en la leche de las mamás, en la, en todo. Es terrible, es terrible. Así sí. que el plástico ha sido un invento de estos. Y, y ha sido un invento de los humanos. <risa> Tecnología, tecnología que nos ha salido el, el tiro por la culata. Yo creo que sí, pero es mayor, mayormente ha sido por la ambición, eh, como dice acá en uno de los párrafos, las bombas atómicas, todas las operamos nosotros. En cambio, estaba viendo que, se, que en China mismo me parece que ya están uh, construyendo o ya lo tienen un reactor nuclear para uh, producir energía más limpia, porque es energía limpia al final. Sí, es fusión, ¿no? Es fisión, no, es fusión. Sí, es el es fusión. Sí, entonces, la misma tecnología se puede utilizar para crear bombas y destrucción, pero mm. en este caso, energía y, y algo limpio. Entonces, sí, somos, somos, somos los humanos quienes tenemos este, este don de, de tener la ciencia por, por miles de años y los últimos uh, cientos de años ha sido de avances agigantados, entonces vamos, vamos, a, vamos a tener una gran responsabilidad en decidir el, el rumbo en que utilizamos la ciencia, me parece. Sí. Y nuestros valores y, y conceptos de lo que es apropiado y lo que no es apropiado, tienen que avanzar con la tecnología, porque si no nos vamos a destruir. Es que sin tecnología ya nos estamos destruyendo. Bueno, no, sin tecnología. Me refiero a... Con la tecnología que tenemos ya nos estamos destruyendo. El sistema. Uy, ¿Qué habrá pasado con David? Que no ha vuelto. Víctor, acabo de decir que sí nos ha Víctor, ¿cómo estás hasta las dos? Vuelta, vuel bienvenido de vuelta, cariño. ¿Qué te pasó? Víctor, ¿qué te pasó? Estás mutado, te has mutado el micrófono. Ni te vemos, ni te oímos. Sí, sí me lo metí a preguntar. Es que... Nunca... Ahí voy. <risa> bueno, seguimos hablando del, del capítulo este, ¿no? Sí es, sí, es que nunca había visto que... Pues me supusimos a cargar un archivo bueno, mi mamá y nunca había visto que, una, que algo así abarcar todo, el bloqueó todo el internet esa, esa subida mm. no sabía que se podía pasar debe ser pesada el, el archivo sí, pero o sea me ha, hemos estado aquí viendo varios un video al mismo tiempo y, mm -hmm. y nunca ha pasado, así como que se bloqueó el internet y esta, esto sí bloqueó todo el internet de todos los demás nunca había visto eso bueno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 Ok, autopsia a este, fra a este párrafo. <coughs> bueno, primero estamos hablando de que en, en un sistema con tecnología y la mentalidad de hoy tendríamos que desconfiar de una sociedad computerizada. ya tenemos pruebas de ello, pero en una economía basada en recursos la mentalidad sería completamente diferente. Para empezar, no habría fallos de, la, de las máquinas como hoy, porque todo estaría hecha a la mejor calidad posible y para durar. Hoy, entre que las máquinas se rompen y la gente puede ser corrupto eh, y, y um, jugar con ellos para que hacen ciertos resultados y tal, ¿no? y los, los técnicos, yo no quiero ofender a nadie, que puede estar escuchando, pero un, un viejo compañero del de, de, de Venus Project me contó que era eh, técnico para ordenadores en uno de los eh, órganos oficiales del Estado, <risa> decía que no les conviene a ellos tener los sistemas funcionando perfectamente porque entonces no tienen trabajo. Entonces, cuando vas al médico, por ejemplo, no, no digo que sea el de, de los médicos, pero vas al médico y el sistema ha caído o los ordenadores van lento. Esto les conviene a los técnicos porque así se mantiene su trabajo. Esto no existiría en una economía basada en recursos. Luego, eh, les preocupa que la tecnología nos transforme en máquinas. Es que de cierta forma ya somos máquinas. Ya somos máquinas. Somos máquinas orgánicas. Tenemos reacciones, respondemos a... Sensores: si nos acercamos a una llama, los sensores detectan el calor, nos alejamos. Somos una especie de máquina. El corazón es una bomba que, que gira, el, eh, que hace circular la, la sangre por, por el cuerpo. Y somos una máquina hecha de pequeñas máquinas: los pulmones, los riñones. O sea que somos eh, máquinas. No, no somos máquinas metálicas, somos máquinas orgánicas. Y a medida que vamos envejeciendo, la maquinaria empieza a fallar más. Y, y yo no tengo ningún problema en pensar en mí mismo como una máquina. Hay gente que piensa que oh, que no, que somos humanos. Sí, somos humanos, pero funcionamos como máquinas. No, no, no. Sorry, perdón. No, no sí, es, es, depende mucho de, de la situación individual, me imagino. Uh, hay personas que pueden necesitar marcapasos. Sí. Que se un entonces ahí sí no les importaría sentirse parte de máquinas, ¿verdad? Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Con tantas prótesis que tenemos y sobre un corazón artificial o un riñón y tal, pues sí, y, y, y nos saben la vida. Sí, más uh, bien. Más bien, uh, de la manera que yo lo veo es como extensionalidad. son so una ¿Exacto? extensión de nosotros. Exacto. Porque, por ejemplo... Uh, no podemos hablar con alguien a grandes distancias, pero está el internet, están las computadoras. No podemos guardar, podemos guardar imágenes y recuerdos, pero no tan vívidamente como fotos y videos que podemos guardar en un disco duro. Uh, ¿qué, ¿Qué otra cosa? No podemos volar, pero tenemos aviones, no tenemos alas, pero tenemos la, la tecnología que, que nos permite volar. Entonces, hay que, hay que imaginarse qué, qué otras cosas increíbles nos puede permitir la tecnología. Y nada que ver con pérdida de la individualidad, como dicen. Creo que al contrario, entre más información podemos procesar en nuestro cerebro y, y, y contrastarla con nuestro entorno y ayudarnos a, a existir de una manera mejor, entre más exista de eso, pues me parece que es, es, una, es una ventaja que, que tenemos los seres humanos. Sí, estoy de acuerdo. Y, y lo de la, la uniformidad, si tendremos la puerta abierta a tantas otras oportunidades, que será difícil que seamos uniformes los unos a los otros totalmente. Tendremos más conocimiento, como tú has dicho. Y, y esto de ser un individual, de todas formas, comentamos esto la semana pasada, es que yo me confundo entre estas sesiones y las del Orientation process y no sé con quién he hablado de qué. Habíamos hablado de la individualidad la sema, semana pasada, me parece que sí. Es que, es que en ciertas ciertos capítulos del, del, del libro se, se mencionan... Uh, sí, se repite, se repite temas. Sí. Es que no podemos ser individual fuera de nuestro entorno, fuera de lo que tenemos a, a nuestro alcance o en, dentro de nuestro conocimiento. Entonces, uh, vamos a tener mucho en común con toda la gente a nuestro alrededor. Y el hecho de que tú te vistes de una cierta manera para ser un individual, pues en realidad tampoco es, es, es correcto porque estás limitado a lo que puedes comprar en las tiendas, sea la prenda hecha o sea la tela para hacerlo. Incluso si tú quieres hacer la tela tú misma, que yo no sé, habrá gente todavía que quiere hacer esto, para ser realmente individual, pues estás limitada todavía a las fibras, a, las, a, la, a la materia que tienes para, para crear tu, tu pieza, tu ropa individual, ¿no? O sea que eh, esto también luego ya entra el tema del li libre albedrío, o sea, la libertad de elección, estamos limitados a lo que hay en nuestro entorno y lo que tenemos en el bolsillo, lo que podemos comprar, ¿no? Y la intimidad, bueno, vamos a ver, la intimidad hoy día sí, lo, el, como comentaste tú al principio, Jay, el tema de China, que están la, prácticamente le siguen a la gente hasta el cuarto de baño. Esto es absolutamente ofensivo y innecesario a tal extremo. Es que es, es muy fuerte la idea y esto sería totalmente inaceptable en una economía basada en recursos, ¿no? Claro. Sé que todo este párrafo, la gente desconfía y, y hacen ideas que no tienen nada que ver con, ni con la ni con los conceptos y la mentalidad de una economía basada en recursos, sino que son totalmente miedos formados de, por la forma de pensar de hoy. Ajá, es por lo que existe ahora. Uy. Totalmente de acuerdo. Con la desconfianza que, se, que hay en estos tiempos. Exacto. Sí, claro. Por ejemplo, se usa, se, usa, se usa mucho para el marketing digital, ¿verdad? ¿El qué digital? El, el mercadeo digital, cuando alguien quiere comprar algo y enseguida sale la publicidad en la pantalla, es como que realmente estamos siendo espiados y es para algo algo malo, para seguir exprimiendo el dinero, el poco ¿A través, dinero. Que... A través de los algoritmos, ¿quieres decir? Sí las sí, cámaras, sí, sí. quién sabe si mic los micrófonos están encendidos cuando no queremos que estén encendidos y decimos algo y de repente dos minutos después ya se nos se nos ponen ahí en la cara las, las publicidades eso, es, muy, eso sí es increíble para mí es es, es, es tan desagradable que, que sea así para mí es el resultado del sistema y es muy desagradable muy desagradable sí. es tanto el valor por acumular dinero y, y riquezas que y que... qué les va a servir si no tenemos un planeta donde gastar el dinero uh -huh. porque Así. al camino que vamos no vamos a tener planeta al paso Así. que vamos sí, sí. algo ibas a decir Víctor te corté disculpa no no no no estoy totalmente nada más estoy acertando lo que dicen pues sí y, no sé, he, he, he, he puesto un, un comentario hoy bajo un artículo que salió en una página no sé dónde, pero puse que hablaba de, de la cadena de desastres que hay en los negocios, que los negocios no están recibiendo clientes, así que el, el, ellos no, tienen, no están recibiendo dinero, no pueden pagar sus proveedores. Y sus proveedores también están cerrando porque la gente no le pagan, entonces no pueden recibir los productos para mantener abierto ese negocio porque el proveedor está… O sea que es un círculo, es un, una cadena, como los dominó, se cae uno y van todos los detrás. Y esto es lo que nos está pasando ahora con el tema del COVID. Pero nos está dando un ejemplo de lo que será con la tecnología el desempleo tecnológico lo que muy concentrado porque está pasando en un periodo de meses, mientras la, el desempleo tecnológico no lo, no lo notamos de la misma manera. Leemos que una fábrica ha cerrado y, y 2.000 personas han perdido su puesto de trabajo, pero con el, con el tema del COVID, que es todo el mundo, pues estamos oyendo de, de cosas a una escala más grande y más rápido. Y la gente no está conectando Co las... Joining the dots, conectando los puntos, ¿no? Están más preocupados por perder la libertad, por llevar una máscara y que, ya. Que lo que está, está amenazando. Seguramente la gente que está en California con los incendios, no sé si habéis visto los incendios brutales que hay en California ahora mismo, seguramente la gente ahí también tiene que llevar y ahora por, por el humo. Y estarán protestando no sé, estarán diciendo esta máscara no para el humo, no te preocupes en ponerlo, no te molestes en ponerlo, no creo. No sé, y el humo es, el humo es humo. Imagino que es más pequeñito que un virus. Un virus en un droplet, además en una gota además de saliva o algo, o sea que no sé, necesitamos una forma de pensar mucho más sano. Mucho mucho más cuerda Que confiemos en, el, en los... Que tengamos unas fuentes de información fidedignas y no que, que, pues, no que estemos desconfiando y, y tratando de llevar la contraria solo porque pues ya no sabemos quién miente y quién no. Es muy complicado. Es que también los gobiernos han, han tenido éxito en, en destruir cualquier pizca de confianza que podemos tener, porque sabemos que son corruptos y cuando no corruptos son incompetentes y no escuchan a sus expertos. Entonces, están dejándose muy en evidencia que no saben lo que tienen que hacer. Y, y volviendo al tema de, de las máquinas, porque por culpa mía nos estamos divagando un poquito, uh, esto de una revolución o emancipación... Para querer una revolución o una emancipación, yo creo que vas a tener que tener emociones. Y a los robots no, no nos interesa darles emociones. Porque imagínate un día el robot que te tiene que producir la comida de la ciudad, te dice, hoy no me duele la cabeza, necesito un poco de aceite en, las, en mis tuercas, no voy a trabajar y no produce la comida. ¿Para qué sirve emociones en un robot? Ya daba siempre un ejemplo muy bueno de que uh, si... Sí, si estás enfrente, algo como si estás enfrente de 10 portátiles y tiras otro portátil al suelo y lo rompes, los otros portátiles no dicen, eres una persona muy mala te vamos a matar, que has matado a nuestro compañero. Las máquinas no les importa Entonces, mientras tienen sensores y están programados para no hacer daño y para situaciones de peligro, no tenemos por qué tener, no, no, no necesitamos darles emociones. Pueden Uh, simularlas con, si, es una, si es un robot que tiene una cara humana puede aprender a levantar la ceja o a poner una cara triste mientras tú le cuentas una historia pero es simulación, no es verdadera emoción entonces uh -huh. esto de que se van a querer sublevar y em, emanciparse ¿no? <risa> uh -huh. por sí. ejemplo no sé si vieron el video del robot guardaespalda no, de no, un, de un jeque árabe que llegó con un marmatoste, así, un androide, uh, no, bueno, no sé si es androide, bueno, sí, uno que tiene forma humanoide, uh -huh. que, que venía caminando atrás de él, protegiendo, así cuidándolo, así un monote, uh -huh. bien grandote, como de dos metros y medio de altura, que venía caminando atrás de él, Wow. entonces, uh -huh. entonces, pues esta es tecnología, este obviamente si alguien le intenta hacer igual a la jeque, pues este va a actuar. Pero pues, pero sigue siendo lo mismo. Es tecnología diseñada en base al sistema de valores actual y en base a los riesgos de hoy en día. Y en un futuro, pues no vas a necesitar construir robots que puedan pelear porque no habrá nadie con quien pelear. Exacto. Es que no necesitaremos guardaespaldas. No, no. Y esa va a ser la, la mayor... este es, Va a ser de las mayores eh, dichas de los que de los más ricos de hoy en día. que Aunque ya sabemos que, que no solamente porque sí van a vivir mejor, porque por muchos, aspectos van, los, por muchos aspectos, los más ricos de hoy en día van a vivir mejor en un, en un proyecto Venus. Sí. Por, por ejemplo, porque pues van a poder vivir con seguridad con libertad, van a, ni ellos son libres, porque tienen que trabajar, tienen que atender sus cosas, y tienen, y tienen que us, usar sus habilidades, para hacer dinero, en un futuro pues, van a ser igual de, de felices, porque van a, van a usar sus habilidades, pero esta vez para, para cosas buenas, o para, para cosas que beneficien a todos, entonces realmente la felicidad es mayor, porque la felicidad está en usar tus, tus habilidades, este, este, y además, pues sí, lo de, las, lo de la seguridad y lo de que tendrán disponibilidad a las más altas tecnologías y podrán hacer uso de cosas buenas, útiles, no, no de lujos, que no te dan felicidad y que además te hacen gastar muchos recursos, solo para, para cumplir con el sistema de valores actual. Exactamente. En temas de salud también, porque al haber más desarrollo en, y más investigación en enfermedades que ellos también pueden caerse enfermo de ellos, pues tendrán mejor servicio médico. Ya de por sí, los hospitales, hay una tecnología mar maravillosa para la medicina. Lo que pasa es que no tenemos acceso ahí. Y esto es esto es algo que todos necesitamos. Sí, claro. A mejorar las sí, vidas. Ya... más mejoramos nuestra propia vida. En una economía basada la, la medicina. No... No, no podría avanzar muchísimo más rápido y con el rápido avance que, te, que tendrá en, en el futuro eh, bueno hablando de, cuando digo futuro me refiero a, al proyecto menos ya aplicado este pues obviamente hasta los más ricos de hoy en día van a tener acceso a avances de medicina que ahorita ni, ni o no existen o solamente muy pocos de ellos pueden pagar sí sí Sí, hoy, hoy, si no tienes dinero, en Estados Unidos, sobre todo, si no tienes dinero, te mueres. Sí. Es así esta es. situación, es, es inhumano. Se muere de, de la ¿Sí? enfermedad o de la cantidad de dinero que tendrán que pagar y trabajar por ello, por ¿Sí? el resto de sus vidas. ¿no? Yo he estado ahí y me ¿Sí? han salido cuentas exorbitantes por un, un, un, un día o dos días en sala de emergencia, por mil dólares, algo así. En, en Estados Unidos una compañera tuvo una pequeña intervención que no se quedó ni una noche. Pero después de la intervención, para tener una manta extra, la, la cobraban 100 dólares. Bueno, a su seguro, 100 dólares para ponerle una manta encima. ¡Wow! 100 dólares para unos calcetines para que después de la intervención no se le enfriaran los pies. Dice que eran unos cal calcetines tan finas y también 100 wow. dólares. Y una bolsa de suero, que es agua con sal, <ríe> esterilizado, ¿no? Y también un ojo de la cara. Y sangre y donado que cobran por ello. Sangre que la gente ha donado. Y no Hasta parece que no estuviera por necesidad, sino por gusto. <ríe> Como si. Le, te, te cobran como si estuvieras en un hotel de super lujo, donde estás por gusto gastando lo que hay ahí, ahí cantidades exorbitantes, como si no fuera una necesidad el motivo por el que de, la, esta persona estaba ahí. Exacto, exacto. Sí, sí. No, vamos a ingresarnos dos días en un hospital y gastarnos una fortuna que no nos podemos permitir. Exacto. Y hacemos Solo unos. Pero montones de selfies para, para presumir. Ah, y, y también, cuando ha parido una mujer, aparte de todo lo que es el gasto del hospital, el paritorio, el, el médico, el, la comadrona, lo que sea, si quieres que te pongan el bebé en, en tu pecho recién parido, ¿vale? que es la cosa más normal y natural del mundo, en Estados, también, en Estados Unidos también te cobran por ello. Wow. Creo que es 30 dólares. Que es lo, lo primero que, que, que quieres hacer cuando has parido. Y además dicen que es muy bueno para el bebé. Claro. Y te cobran por ello. Es que son nos salen Imagínate un sistema donde todo es, es gratuito, Do, donde tenemos acceso a lo más maravilloso, los más maravillosos tratamientos y la confianza de que la medicación es buena y para lo que necesitamos, y que no va a tener efectos secundarios y... Imagínate qué, qué diferencia en nuestra salud. Es, es de verdad lo que todos quisiéramos, entonces la gente escuchando esas cosas viendo, porque me imagino que no somos los únicos que hemos escuchado experimentado cosas así. Mm. La gente, cuando escuche esto o, o le pase, porque forzosamente a alguien le va a pasar que tenga que pagar cuentas así. En Estados Unidos o en cualquier país de, de Latinoamérica qué sé yo, pero la gente tiene que, tiene que escandalizarse por lo, lo corrupto que es el sistema de salud, en este caso que estamos hablando, y todo el sistema en, en sí. Entonces, debe escandalizarse e informarse de, de la posibilidad de que existe ya un diseño de algo mejor, eh. que, que de seguro va a mejorar el estilo de vida de todos, no solo de unos pocos. De todos, de todos. Ya no surge ponerlo en práctica. Vaya. Claro. Vaya. Ya el hielo de los glaciares se derrite. Están descubriendo nuevos virus en, en hielo de hace 5.000 años. Y, y hay días que digo: baja el planeta, que me, para el planeta que me quiero bajar. Que... Bueno, chicos, entre que es un capítulo cortito y somos pocos de buena calidad, pero poquitos. Ah. Yo creo que hemos tocado los temas y salido un poquito del, del tema también. Nos permitimos estos vagueos. La semana que viene, el capítulo 9, Ciudades en el mar, las fronteras del océano. Muy diferente. Vamos de máquinas a ciudades en el mar. ¿Nos vemos a ver la semana que viene? Claro que sí. Gracias. Gracias por Gracias. estar. Voy a parar la grabación y nos vemos la semana que viene.